Hola, amigos, espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo soy Dios Expedio <coughs> y el día de hoy eh, quiero hacer un pequeño video porque eh, yo soy un jugador desde hace como que puede ser nueve meses, ocho meses, casi el año, la verdad, no sé, de un MOBA que se llama Champions Legions y la verdad eh, eh, es un juego que ha marcado a muchas personas, porque no, no únicamente por el juego, porque si lo vemos desde un punto de vista práctico, simplemente es un juego, lo que pasa es que hay una comunidad latinoamericana bastante fuerte detrás de ese juego, entonces... Eh, en resumidas cuentas, el 25 de mayo recibimos la noticia de que Champions League iba a cerrar el servidor latinoamericano y brasileño en otras palabras el juego dejaría de existir para estas zonas eh, fue una noticia que nos cayó como un balde de agua muchas personas que jugamos este juego a diario y nos, no, nos tomó por sorpresa porque era, era, es un juego que tiene relativamente poco de haber empezado y pues obviamente todo lo que está pasando a nivel mundial con respecto a la pandemia, todo lo que está pasando con respecto a... De hecho, tomando en cuenta también de que acaba de salir eh, Wild Rift, el cual es una competencia fuerte, es una competencia colosal para este tipo de juegos pequeños que eh, vienen empezando. Creo que Champions League no soportó este duro golpe y pues básicamente... Eh, lo que pasa es que... Vamos, voy, voy a explicarles un poco ¿Por qué Champions Legions es un juego tan querido? Y a mí me sorprendió bastante El por qué eh, este videojuego Tiene a tantos, a tantos gamers, a tantas personas Que lo están apoyando después de que anunciaron la salida Número uno, Champions Legions es un juego Que se nota que está hecho con cariño se, se nota que está hecho con amor eh, es un videojuego que estamos de acuerdo no tiene los mejores gráficos estamos de acuerdo tiene muchos errores tiene problemas eh, pero es un juego que fue hecho exclusivamente para la región latinoamericana juego que cosa que muchos muchos desarrolladores de videojuegos en esta época no se atreven a hacer eh, Grandes compañías de videojuegos como Tencent, como, tomémoslo por el lado de videoconsolas, como Nintendo, muchas veces eh, juegos ni siquiera se toman el tiempo de hacer una, un doblaje decente eh, para, para nuestra región, y creo que eso es uno de los puntos fundamentales por el que eh, Champions Legions nos robó el corazón a muchas personas que lo jugamos. El doblaje, el doblaje es, se nota que el punto eh, más fuerte y la piedra angular del por qué nos encariñamos tanto con este videojuego. El doblaje es exquisito, tiene al, a los mejores actores de doblaje eh, que hay actualmente para interpretar las voces de todos los personajes. Y si no me creen, vamos a ver un pequeño clip. ¡Nunca! Los dioses te observan en Champions Legion. Prepárate para el combate. ¡Ejecución! ¡Pan comido! ¡Siente mis garras! ¡Au! Yo engendro almas con mi espada. La cordura es mi funda. La locura es mi espada. El abismo de Styx te está esperando. Yo soy la sombra. Yo soy tu muerte. La muerte es un regalo de la sombra. ¿Puedes ver la oscura noche? ¡Mis garras! ¡Yo te llevaré! ¡Yo purificaré el mal! ¡Yo impartiré justicia! Sí, mi señor. Hai, Tono. Sigue a la orden de la medianoche. La destrucción es otra fase de la armonía. Ser demasiado bondadoso es una señal de debilidad. Oscuridad. No representa el mal. Acepta dignamente la oscuridad venidera. ¡Descenderé como un dios! ¡Bendíceme, puesto que ha llegado el día del juicio final! ¿Quién es la Maga del Siglo? ¡Soy yo! No me hagas liberar mi grimorio, porque nadie puede controlar sus consecuencias. En la alquimia todo se trata de explosiones. ¿Quieres ver el resultado de mi último experimento? Nadie puede escapar de mí. ¿Quieres ser mi mascota, prisionero? ¿Por qué un demonio discutiría con un humano? ¡Atrápame si puedes, cariño! De hecho, soy un merce... no, soy un visconde. Llegó la hora del espectáculo. Habrás llegado demasiado tarde cuando veas mi reflejo. He vuelto para cumplir mi juramento. Te castigaremos en el nombre del bosque. Juntos, somos los guardianes del bosque. La salvación por matar está condenada a no ser comprendida. No hubo piedad cuando el arco y la flecha aparecieron. ¿Acaso no es divertido? ¡Tomen su merecido, villanos! La gentileza te otorga protección. Que tu corazón sea luminoso. ¡Yo te protegeré! ¡Soy mucho más que carne y hueso! Oye, ¿y tú qué? Eres. ¡Ya no te temo! ¡Ya no me asustas! ¡Pelea por la fe y la justicia! ¡Le serviré a la luz con mi espada! Destruye tu fe. Lo único que queda es la angustia. El mejor lancero de todos los tiempos. Ángulo perfecto. Un solo ataque los perforará a todos. Mi espada me trajo hasta aquí. King One Kiri. acepto el desafío. Soy mujer, pero también soy una guerrera. No te metas conmigo, o te haré añicos. Chico, aprecia cada bocanada del aire que respiras. Cuidado, hay osos por aquí. Que, otro de los puntos fuertes que tiene eh, este juego Champions Legions, y el cual fue hecho de esta manera, para ser pensado en el mercado latinoamericano, que es un, un, un mercado duro, es un mercado en el que los juegos se tienen que adaptar a nosotros, no nosotros nos tenemos que adaptar al juego, es un juego que está pensado para eh, correr en los dispositivos de gama más bajas, en los dispositivos más sencillos, es un juego, de hecho... Me parece que es el MOBA más, menos, más ligero que he que descargado en mi celular hasta la fecha. Eh, y es el, el videojuego que, con la conexión más básica, más pobre, funciona perfectamente. Sinceramente, yo había jugado otros MOAs antes de empezar en Champions Legions, Y a la hora de que yo salía de mi casa... ...era prácticamente injugable... Eh, ...desconexiones... ...y no digo que no pasara, ...porque sí pasaran... ...pero eh, eran con... ...eran menos habituales... ...que en otros videojuegos... ...podía jugar perfectamente... Eh, ...mientras iba en el bus... ...mientras estaba en la hora de almuerzo... ...en el trabajo... ...podía jugar perfectamente... ...con la conexión más basura... ...y pues creo que esto es... ...uno de los puntos fuertes... ...por los que Champions Legions. Fue tan popular o empezó a agarrar popularidad. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, básicamente, eh, como ya vimos, el videojuego no pudo soportar la pandemia. Era algo que no se podía saber qué iba a pasar. El videojuego no pudo soportar la salida de este monstruo gigantesco que es Wild Rift. Que sí, es un juego muy bueno. Pero Champions League, como les digo... Eh, tiene una base de jugadores latinos que de verdad apreciamos mucho el, el videojuego, el contenido detrás del juego, la, la interacción con la página de, de Facebook oficial, los, lo, lo, la gente que estaba encargada de estas páginas siempre estaban atentos, siempre están contestando cualquier cosa que les preguntes, siempre están respondiendo comentarios. De verdad se es una comunidad bastante, bastante grande. Y cuando recibimos esta noticia, pude ver de viva mano lo que, lo que es unir a, a, a una comunidad de videojuegos. Eh, nunca pensé que tanta gente se fuera a, a manifestar, tanta gente queriendo ayudar, tanta gente... Este, Volcándose totalmente hacia el videojuego Y de ahí es donde sale la iniciativa Salvemos Champions Legions La iniciativa Salvemos Champions Legions eh, Surgió por parte de los jugadores El cual lo que quiere es evitar eh, La salida de este juego Este juego le quedan, si no me equivoco Dos o tres meses, nada más Para que cierren el servidor Todavía nos queda poco tiempo, pero nos queda tiempo para lograr hacer algo. Y pues básicamente el, el, el problema ha sido la base de juego. La base de, de jugadores que tenía el videojuego básicamente se ha ido, eh, la gran mayoría. Eh, muchos estaban esperando la salida de, del videojuego Wild Rift, vamos a ser sinceros. Muchas personas eh, se mudaron de este videojuego a Wild Rift. Eh, el cual, cual, eh, todos tienen el derecho a de hacer lo que quieran de hecho yo tengo descargado Wild Rift pero el 85% de las partidas que he jugado de los Mods han sido en Champions League entonces eh, esta convocatoria que está haciendo la gente eh, para salvar Champions League lo que pretende es eh, Tratar de, ma de llamar el máximo de gente a jugar ese videojuego eh, Antes de que cierren el servidor para ver si esta decisión se puede revertir Lo cual sinceramente siento que es un poco difícil Pero no sé, nada es imposible Siempre hay una pequeña luz al final del camino Y pues creo que si todos ponemos un poquito de, nuestra, de, de, nuestro, un poquito de esfuerzo vamos a poder hacer algo. Tal vez pueda que no suceda nada, tal vez pueda que sí, pero por lo menos si el juego eh, cierra, vamos a tener la tranquilidad de que logramos eh, hacer algo para evitarlo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hasta el 31 de mayo hay tiempo para nosotros hacer donaciones, entonces yo considero que si eres jugador de Champions League, veterano y quieres apoyar, lo mínimo que deberías de hacer es donar eh, dinero al videojuego para poder que sea sustentable, por lo menos en esta época de crisis, los últimos meses que le quedan. Eh, y el, hay acciones un poco más pequeñas, pero que de algo ayudan, todo va a funcionar. Eh, estuve recopilando un poco de información que vi de lo que la gente está haciendo, y tal vez eh, algo de lo que mencioné les pueda funcionar la gente ha estado eh, dándole 5 estrellas al videojuego en la play store la gente también eh, ha estado dejando sus comentarios eh, también una de las cosas que podemos hacer es darle like a todas las redes sociales de, del videojuego lo que necesitamos es que todos los números suban eh, la página oficial de Facebook, la página el canal oficial de YouTube de Champions Legions. Podemos hacer todo esto, pero lo principal es conseguir nuevos jugadores. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Publicando en Facebook el, el link de descarga del videojuego, publicando en la misma página de Facebook de Champions Legions, la gente está escribiendo, le, eh, hay una página que creo que no es oficial de Champions Legions que eh, es donde están la mayoría de jugadores latinoamericanos, desde ahí pueden compartir los links para que nuevas personas se den cuenta de, de que existe ese videojuego, y si eres creador de contenido, como yo lo estoy haciendo, puedes hacer un video eh, da, para que la gente conozca este videojuego, lo juegue, eh, y si eres streamer, eh, actualmente la mayoría de streamers se están organizando para subir, subir en directo el videojuego a partir de las 8 de la noche. Pero independientemente del horario, mientras más streamers jueguen este videojuego, más personas lo van a conocer. Y pues probablemente más personas van a entrar a jugar. Eh, pero lamentablemente creo que no hay mucho que, que hacer sinceramente. Eh, para que suceda eh, un milagro y de verdad el videojuego no cierre tendría que ser demasiado pero como les digo si ustedes son eh, veteranos del videojuego y les gusta el videojuego y quieren por lo menos sentir que hicieron algo pueden hacer algo de, los que, de lo que ya mencioné y pues creo que eso es todo muchachos nos vemos en un próximo video Salvemos Champions League.